Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián, fundador del Templo Ciprino Semillas de Luz. Pactos con el diablo frente a un espejo. ¿Qué es cierto hay? ¿Es verdad que se puede hacer un pacto con el diablo frente a un espejo, Víctor? A ver, entre los rituales que se envían a distancia, hay uno de ellos, obviamente es un proceso, no los rituales, hay que utilizar un espejo, un espejo, perdón, pero no es que usted lo haga en un solo paso frente a un espejo. ¿Okay? en la internet ustedes encuentran cualquier cantidad de estupideces, cualquier cantidad de bobadas, Ok, entonces, no es del todo cierto y del todo falso que se pueda hacer frente a un espejo. ¿Okay? Es una consecución de muchos hechos, de muchos rituales que lo van a llevar al buen desenlace del proceso. Si ustedes quieren ese proceso, nos pueden contactar al WhatsApp, 57. 315-630-4823. 315-630-4823. Le enviamos ese proceso para que usted mismo lo haga. ¿Ok? O si prefiere lo puede hacer acá en el Templo Luciferino en días de luz. Mi nombre es Víctor Damián Rosso. Atrévete y déjate de sorprender.